Amor al pueblo boliviano. Debemos anteponer los intereses públicos sobre los intereses privados, los intereses del pueblo boliviano sobre los intereses personales. Con transparencia y sin corrupción, estamos saliendo adelante. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.